¿Qué hora es, diosa de la marihuana? No sé. Esto es, respuesta correcta, respuesta perfecta. Tú tú, tú no quieras saber la hora, ¿no? ¿a que no la sabes? No, Pues no quieras saberla. La, ni me importa. Si, exactamente, si no estás seguro, ni la mire. O sea, ¿Y tú con la hora cómo lo llevas? <risa> ah, bueno, es verdad. ¿Mantenemos? No, no no, te, no te grabo. El director general del PUM prefiere mantener su identidad en el anonimato. Ya puedes quitártelo, no te estoy grabando. Estoy grabando para allá. El, PUM, el director general de la PIA, PUM Intelligent Agency, ¿qué opina de mirar el reloj? Adoración a Cronos. Un ritual que yo sostengo que... El reloj es una, eh, es una herramienta que... De sobra sabemos que está manipulada. ¿Sí, no? Sí. Claro. ¿Y entonces qué recomiendan desde la Pía? No mirar el reloj. No mirar el reloj. Oh, más, el reloj que el... más que el reloj oficial de la Pía. ¿Eh? El ah, solo el reloj oficial de la Pía que va de... con la hora de Hanoi, ¿no? Eh, o aleatoria. <ríe> o aleatoria, mejor aleatoria. Una hora, un reloj de horas aleatorias. Pero como es aleatoria, a veces coincide <ríe> con la de Hanoi. Vale, sí, sí, no, la de Hanoi, a mí me gusta la de Hanoi también. ¿eh? Pues ya está, ya está solucionado, ya, ya tenemos todo el tiempo del mundo. <risa> ya no estamos bajo el imperio de cronos. Hasta luego.